eres increíble porque cuando te rompieron el corazón no buscaste vengarte solo te quedaste ahí tratando de entenderlo en ocasiones lo mejor que podemos hacer es alejarnos e intentar seguir adelante con nuestras vidas no digo que hagamos como si nada ha ocurrido Solo que seamos un poquito más fuertes y evitemos ver hacia el pasado. Hola, le saluda Ricardo Niño. Sean bienvenidos a v Si buscas desquitarte con el odio, lo mejor que puedes hacer es sonreírle. Y sí, tal vez esto te parezca un poco absurdo pero en realidad es lo mejor, y hoy quiero decirte que, de verdad, eres una persona increíble, porque cuando te rompieron el corazón, a pesar de que querías con todas tus fuerzas vengarte, decidiste tomar distancia e intentar comprender lo ocurrido, te admiro por eso, la verdad, no todos tienen esa fortaleza tuya, muchos solo nos dejamos llevar por el dolor, y actuamos sin pensarlo pero tú no tú nos enseñaste que ante una situación así lo mejor que podemos hacer es actuar con mucha calma y no dejar que esos impulsos nos dominen amigos si nos destrozan el corazón no podemos quedarnos ahí y ya debemos seguir seguir con la mirada puesta en el horizonte y con el corazón firme y no importa que durante el recorrido, algunas lágrimas se escapen. Estas te ayudarán a sanar desde el interior, que es lo que en realidad necesitas. La venganza puede atraer gozo, pero el perdón puede atraer paz. Tal vez el dolor no te deje pensar, tal vez... Las cosas no hayan resultado como esperabas. Y tu corazón se llene de rencor. Pero hey, evita actuar con la mente nublada y con el corazón roto. Creo que estos dos pueden hacernos cometer grandes errores. Uno de ellos, incitarnos a vengarnos. Y ok, tal vez en ese momento la venganza sea algo más que satisfactorio. Pero ese sentir no permanecerá en tu vida por mucho tiempo incluso existe la posibilidad que este luego genere dolor solo espera y verás cuando estamos sedientos de venganza podemos incluso pensar que el karma ha dejado todo en nuestras manos pero en realidad no es así cuando nos traicionan Sentimos como en nuestro corazón se abre una herida tan grande, que no sabemos cómo sellarla. Y pensamos que vengarnos es la mejor opción. Sin saber que con ello la herida en realidad se hace cada vez más y más grande. No digo que seamos como esa persona. No digo que seamos como él, como ella que tomó la decisión de quedarse ahí intentando comprender porque la verdad es que cada uno atraviesa el dolor que uno puede solo digo que vivir con rencor no es nada bueno el rencor envenena nuestra alma y en lugar de mostrarnos lo bello que es el mundo que nos rodea este nos encierra en un laberinto sin salida uno cuyo creador hemos sido nosotros Vaya dilema, ¿no? El que atravesamos algunos. Hay dos tipos de venganza. La que buscamos para hacerle pagar a esa otra persona lo que nos hizo. Y aquella que utilizamos para desquitarnos con alguien. Porque ya no aguantamos el dolor. Y no nos importa a quién le echemos el balde de agua fría. Sin importar el tipo de venganza que querrás experimentar. Debes tener algo muy en claro. Ambas pueden generarte una pérdida de energía increíble. Puedes perder incluso el amor que sientes por ti, dejando solo odio y rencor. Quedando con ellos solo un juego de acciones que no tienen sentido. Un juego de acciones que nos hacen ver como unos verdaderos estúpidos. Sin duda, la venganza es una aventura, una muy loca que puede dejarnos sin ganas de nada amigos la venganza no trae nada bueno de hecho nos puede llevar hasta el lugar más oscuro y mostrarnos esa versión de nosotros que jamás pensaríamos que tendríamos una donde la soledad el miedo el dolor y el rencor abundan una que la verdad nos puede aterrar hey existen mil y un razones para no vengarnos y ok Entiendo que a veces las situaciones sean más y más dolorosas que nunca. Que el momento no nos permita pensar con claridad. Pero créanme que vengarse no es la solución. La venganza es un sentimiento muy triste. Uno que puede aparentar no tener mucho poder. Y ese es el peor error que podemos cometer. Pensar que solo es algo que pasa por nuestra. Y al mismo tiempo, darle más importancia de la que merece. Es ahí cuando se abren las puertas del camino hacia la locura. Y puede parecer un poco exagerado, pero es así. No les voy a negar, por mi mente ha pasado, vengarme de muchas personas. Personas que la verdad me han hecho mucho daño. Y lo peor es que éstas se dan cuenta y continúan ahí. A veces, sin darme cuenta, llegan a mi mente ideas un poco locas, llenas de venganza, porque la verdad es lo que mi corazón en el fondo, muy en el fondo, es lo que quiere, y tengo que luchar contra él para que entienda que esa no es la solución. Para que entienda que, si elegimos vengarnos, podemos salir incluso más lastimados de lo que ya estamos. Cuando creas que vengarte será la solución a tu dolor, solo piensa un poco. ¿Para qué quieres vengarte? ¿De verdad crees que te sentirás bien así? ¿No te das cuenta que estás gastando tu energía en alguien que la verdad no lo vale? Lo cierto es que la venganza no resuelve nada, amigos. Y por más que nuestro corazón insista en hacerle entender a la otra persona todo lo que estamos sufriendo, lo mejor es decir no. Cuando nos vengamos, el problema se hace mayor. Y ya no hay un villano en la historia. Ahora serán dos, y uno de ellos serás tú. Piénsalo así: la venganza solo genera problemas, muchos de ellos en nuestro interior. Las culpas crecerán en ti y no te dejarán continuar. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Porque sé que eres una persona con un gran corazón. Una que, aunque siente un poco de dolor, en el fondo sabe que las razones para vengarse y agotarse por alguien, en realidad, te digo la verdad, no existen. No pierdas tu tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te quiero pedir que por favor, en los comentarios, me dejes un emoji con una mariposa como también me gustaría que por favor me regalaras un buen like, te suscribieras y compartieras este video con tus amigos y amigas, para así poder llegar a muchas más personas y poder ayudar a muchas más personas también. Yo por ahora me despido, soy Ricardo Niño y nuevamente te doy las gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que vengarse no es la solución absolutamente nada, Vengarse te hará perder el tiempo, te hará gastar energías que puedes aplicar en ti mismo. Energías que son necesarias para ti, para tu vida, para tu bienestar, para vivir. Que no se te olvide. Muchas gracias. Soy Ricardo Niño y me despido. Hasta la próxima.